Muchas felicidades por el noveno aniversario de tu canal, muchas felicidades. Muchísimas felicidades a mi gran amigo, querido el tío Raichu, por los nueve años de su canal de YouTube. Que Dios lo bendiga. Bueno, la satisfacción de compartir con todos ustedes este día tan especial. Nueve años de actividad informativa no es poca cosa y más todavía eh, en el mundo de las comunicaciones digitales. Así es que, querido David, mucha fuerza y a seguir luchando y a seguir brindando informaciones a todos los que gustan incursionar en este atractivo canal de noticias. Gracias, hasta siempre.